Saludos, te habla tu representante Jesse Cortés, dirijo la Comisión de Pequeños y Medios Comerciantes a nivel de Puerto Rico. Mi distrito se compone lo que es Mayagüez, Moca, Aguada, Rincón y Añasco. Hoy estamos aquí en esta actividad eh, que beneficia a Pequeños y Medios Comerciantes un impacto comercial, así que estaremos haciendo lo propio a nivel de toda la isla de Puerto Rico a beneficio de aquel medios comerciante o aquellas personas que tienen una mentalidad empresarial. Iniciativas como esta vamos a estar tomando ¿verdad? en consideración para que todo Puerto Rico se beneficie con este tipo de, de actividad a beneficio del Pequeño y Medio Comerciante y permisología, así que iniciativas como esta, medidas y proyectos de avances son los que realmente nos van a ayudar a nosotros a poder desenvolvernos, porque si bien es cierto que el Pequeño y Medio Comerciante ha, ha tenido que pasar por la pandemia, por temblores, por huracán María también ha tenido que pasar por un embate económico como lo es el gas, lo que es el, el, el agua, pero esto con esta iniciativa nos ayuda a fortalecernos cada día más, reinventarnos y tomar iniciativas que sean de pro ayuda para el pequeño y medio comerciante. Así que ciertamente estamos a la orden, estamos siempre disponibles para poder tomar acciones como esta, como este tipo de actividad, que le dan ese relieve y ayuda a aquel pequeño y medio comerciante, proyectos de avance para cada uno de nosotros. Así que hacia adelante siempre.